Más cuenta Sebastián. agradable es esta costa. ¿Qué? ¿Será hater? Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Ranrock llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como nah. la que encontramos. Hmm. ¿Cómo ¿Será se el final ya? Podemos matar al, al maldito duende cabrón, gente. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Nian Fitzgerald. La filiera, ¿eh? de la magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro qué tiene esto que ver con Ranrock. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. ¿Eh? Me muestran los recuerdos en un orden particular. Están oh. O no se fían de ti, o a no te importa tanto ¿Será como para hacer las preguntas difíciles. Claro que sí, Sebastián. Hemos llegado <risas> hasta aquí. Madre. Mía. No dejes que te pueda la frustración. Vale. Haré caso a tus amigos guardianes. Por ahora. Pero no me gusta. gusta. No tenemos elección. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. Madre, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? Vamos rápido. La sombra Antes de la montaña. De Chapa o sea, ya. He visto a los partidarios del apartarse del camino. Va, tenemos bombardeadas, o a, estamos juntos por qué? Saqueo, me imagino. En esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea. Bueno, vamos a cambiar, no, cambiarnos, a eh. espera, espera. Ey, me he equivocado. Más haga menos el entonces, no voy. Coño. Mmm. Na, meter este, por si acá que nos quedará algo de los animales fantásticos, sí. Ah esto es, es, que es la polla, esa mierda. Vaya tila lo que quitar bombarda, chaval. Bueno, pues estáis preparados, gente. Última misión del juego, creo, ¿eh? juego de legacías macho. Mañana me vas a dar maní. ¿Cómo que largo? No me eches, ¿eh? Comendante Nano. ¿Y eso se ha caído? Ah, no. Eh, mira, es la puta máquina esa el taladro. Qué guapo, tío. Debería haber ido. Él debería haber ido a pillar eh, pociones, ¿eh, gente? No, es coño. ¡Uy, coño! ¿Y eso? Todos los sectores se merecen lo mismo. Bien hecho. Nada de potis, ¿eh? Nada, tío. ¿Qué tenemos que subir toda la montaña? LOL. No. no todo el mundo puede. Una montañica ahí. ¿Y eso? Primera vez que veo ese emote eh, icono, eh, de la luna. No pienso escalar esta montaña en su Madre mía. Supongo que todo el mundo dice esto, ¿eh? Para subir aquí, macho. Espera, deberíamos idear un plan. <risa> deberíamos ir a un plan, ¿sabes? Yo al segundo. <risa> nah, <Acción. risa> no, en verdad, no creo. O sea, le toñé con el puto bombarda, ¿sabes? Le toño la cara, bro. No, le mucho a también carrera, ¿eh? O sea, de decirlo. Muchísimo. Cuántos putos duendes hay aquí, tío. Bombarda es clave, eh o sea, Bombarda, carrilea, que flipa el chaval Bueno, el Thor también, eh, carrilea <risa> Vaya el chaval Hay más enanos, duendes Los típicos, ¿sabes? Los putos ballesteros, tío Vaya combo, chaval será? Mamá yema ¿Y esto? Nani Y unas pociones, Rebelde. ¿no? Ah, ya las pillé <ríe> ¿Y esto, tío? Ah, buget, ¿no? ¡Rebelión! para la concentración de Ki. Qué nos queda, ese cabrón, está o cabrón Está super bugged. ¿Qué mosca te ha picado? Estaba pensando en duendes muertos. Casi consigues que nos maten, pero se ha ¿Qué qué pargue tío Sebastián? Tío, el late game de de de, de, de Parguelilla. Parque uh, Sebastián tío siempre liándola. Ah, uh, where is, is the way? No, no tengo inventario para nada. está hará pagar a todos. Todo lo que arriba? He hecho de plata de es es es ¡Acción! ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad ridículo. <risas> Puto Sebastián Raggen, tío. Rague Sube, Manning. Sube, Manning. ¿Dónde están los putos duendes? ¿Qué queréis? ¿Una bombarda? ¡Poderosa bombarda! Cómo meter bombarda, tío Se ha muerto, ¿no? Lo tiré ¡Oh! ¡Uy! <risas> Putos duendes, tío Cero de Q, tío Cero de Q, tío Híjole de puta Bien hecho, ¿sabes? Sebastián ha han matado bien poco, ¿eh? O sea, fuera de coña Bien poquitos Diría yo eh, Bro, no me quiero quedar bugueado Como siempre ¿Puedo partir de esa parte? Bombarda eh? Sí, ¿no? De puta madre Joder Joder Para eso necesitamos el bombarda Bro, bro, bro, bro, bro handle! Vamos a ver Porque esto nos tiene que dar algo bastante tocho, ¿eh? No obstante eh, Voy a tirar algo O sea, literal La cosa es que tiro 50, 45, 40. O sea, esta, ¿no? Del tirón Vale A ver qué nos da Esperemos poder pillar todo lo que haya en el, en el cofre, ¿eh? Para, coña, macho Que estos cofres son tochos Bueno, no está mal Hostia, ¿y esto? Estimado residente ¿En serio? ¿Me puedo llevar una gallina? Por curiosidad, tío Ah, no hay... Vale No puedo Mierda Me cayó de lleno, ¿eh? O sea, literal Vaya plomo Vale, en este filito Sí que voy a tener que hacer la, el rolling wow. No, no, ni punto de comparación, gente. A los magos los aguanto solo si están muertos. O toma bombarda en toda la cara, ¿sabes? Para que pille. ¿Cuántos son? Siete duendes, ¿no? De mierda. Vale. Vamos a quitarnos los ballesteros del medio, tío. Son muy molestos, eh. Muy molestos, diría yo. Coño Arresto momentum Coño Tú sabes, ¿no? ¿Qué? Ha sido eso? ¿Qué? eso digo yo que ha sido eso? Pobre duende, tío ¿Está bugueto qué? ¿No puedo pegarle? Cabrón, tío ¿Será? Vamos Sebastián Espera Esperar Aquí. Oh, ¿por qué eres tan Se le va la pinta, ¿eh, Sebastián, tío? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado. Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lo dijo. De... Tru tru tru. Ah. Tu, tu amigo, amigo de... duende. duende. ¡Qué racista duende? de duendes, tío! Ya basta. Es gilipollas No todos los duendes son como Ranrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo. Encontrar respuestas. Tru tru, que lo mismo. Es así. Mama, lo es que confío. dice, eh. Será reta. sabe cosas de Ranrock que nosotros desconocemos. Me dijo que de oh, mira, ve, Run Rock sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Hmm. Por eso siempre parece ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí o no creo. Soy el mago que facherito que Me tiene que confiar vale, el secreto. Vale. ¿no? Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis sentimientos. Menos amigos. mal, Sebastián. Despierta, cabrón. así un tiempo. Confío en ti y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti. Menos mal. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. O oh, mira, ve, cabrón. Final que es una araña, cabrón. Aunque no es mi estilo. Vale, vale, pullecito vale, bu y araña, ¿no? Supongo. Oh, vaya, tela, la dio el porrazo que le pegaban al Junque, sí que de verdad. Vale, le haremos focus a la de allí, ¿no? Esa esa es la más cabrona. La de ahí arriba. estar jodido, ¿eh? El combate contra las putas arañitas aquí, ¿eh? O sea, joder. Son muchas, tío. Más son de las pequeñas, están más por culo que las grandes. Bueno, esa Sebastián, eh. O Sagrado, cabrón. No me pueden tocar, eh. Vaya tela al bombarda, como mete, chaval. Esa es la voy a reventar, mancha. Me hace mucha gracia como la hace pequeña y la revienta, ¿sabes? Como que. Dios. Vaya tela. Bombarda. Coño, lo ha dado. Ahora. ¿No lo ha dado? Ahí viene la grande. Hostia. Tenemos que matar a ya a las pequeñas, ¿eh? Tío, las grandes ¿Por qué las físicas de las grandes Siempre van tan mal, tío? Es fatal, eh O sea, lo juro Hostia, que son dos Vale, vale Sebastián, lo veo, tío Lo veo, lo veo, lo veo Focus Wow Pero necesito la polica Dios, vaya bombardazo, tío Que le he pegado ¿Es esta? Ha bajado Vamos ¿Puedo meterla a la del medio? O oh, Bueno, da igual A cualquiera de ellas lo ha reventado casi. Uh. ¿Qué me está pegando por atrás? ¿En serio? Es la puta arañita. Chiquitita, eh, fuera de coña. Qué cabrona, tío. Me voy a regenerarme vida, no me he traído mm, pociones, o sea, estoy jodido. Menos mal que está ahí Sebastián haciendo un hurto literal. Es la puta araña pequeña, cabrón, la que hace todo. Pero el mal... Hostia, que quedaba una, perro. juliado. Uf, casi me revienta, eh. Dios, el bombarda, como mete el chacho? Nah, no voy a gastar mi, ¿sabes? Hostia, pues casi me da. Vaya tela, eh. Hostia, queda una. La de ahí arriba, es caputa, eh. Todavía sigue viva. Vaya, tiene que tirarla. Si me ha activizarlo, el tirón me deja. Ahora, qué coño. Atravesar la cueva no puede ser el único desafío. Tal vez deberíamos buscar fugas. Ah, hostia mierda, Le debería haber metido un bombarde aquí, ¿no? Incendio. Vale, ya no me da time, ¿no? visto estos símbolos antes. ¿Qué ganas tengo de salir de aquí Hostia, pociones, eso sí Vamos a meterle full fuego, gente Otra cosa no puedo Más que los bichos no, no tiran nada O oh, vamos a jugar con 200 DQ, O sea Estigo un poco el punto de inflexión ¿No? De lo que es... Ah, me ha roto la escalera Vale, entiendo Bro Si sí, con los tíos que la metido, tío al, al fucking Sebastián Gente yo me, me, me encargo del focus En las putas arañas bro Madre No No O sea tengo dos Pociones gente Iba a decir Tengo dos pociones ¿Sabes? Descendio Dios Tío como ha has dado Flipa Necesito ponerme aquí y tirar el conflingo y tirar esto. No me jodas esa araña de mierda. Voy a guardar la X para la araña roja, ¿vale? Dios. Bueno, si me dejan troll, claro. Se os ha quedado stuneado. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, la cagué, bro. Coño, para. Puto troll. Tío, full de vida, ¿sabes? Las arañas. Es que flipante, tío. Full de vida, chaval. No, vamos a meterle bombarda por todos lados uh. Joder, tío Sebastián Qué full noob eres, cabrón Vale, esta, esta puta araña debe de morir ya, gente Que muera ya, tío No aguanto esas arañas Bombardar por rato que me ha pegado el troll, ¿sabes? ¿eh? Me ha dejado tieso Tengo muy pocas pociones, tío ¿Y esto? Ahí va a decir, mira, me ha una poción, ¿sabes? Ni, ni eso Vale, veo que hay una posibilidad grande De trolear aquí, ¿no? Arroyo, no, me quedo aquí con las arañas, ok, y me las quito del medio, ¿no? Supongo que será lo más óptimo Sí, tío, es lo más óptimo, está Buget. Bueno, a ver, Buget, ya me entendéis, no está Buget, pero joder Se va el tío, ah, tranquilo, bro, se puede Las arañas, las arañas, las arañas, ¿Cómo es la araña bueno, a ver, él no puede hacer nada O sea, el troll va a intentar tirarme el bombazo Sí o sí, ¿no? Lo que pasa es que a mí sí que me renta Tirar al troll de ahí, tío Bueno, bueno, bueno, bueno No te pases, ¿vale? Troll de la montaña No te pases, bro. Murió la puta araña, por fin Vale, pues sí, hostia O sea, es flipante, ¿eh? Un golpe y me muero, gente, ¿eh? Se ha quedado bugger con el Sebastián, tío Bombar. LOL Ahí, ahí estamos ahí. No, ma sí. no me tiró la roca, bro. Ahora sí, vale, ahora uh. Vamos a salir para afuera, Tatunes Le metemos con todo, pero con todo Y me voy para atrás como un ratón Ah, tengo la X Bueno, vale Puedo salir en dos segundos entonces Dale con la X Wow, no vea me cómo metes Hostia puta, me pasé de pro <risas> Ah, tira la roca, perro Vale, protego, toma, para que pille Puma. Vale, vamos a pillar sus orbes Vamos a darle con todos los hechizos aquí Dureza Tengo casi, eh Hey, take it easy, troll Au, toda la cara, bro Bombarda es Jesucristo, tío Jesucristo es el bombarda Sebastián hace menos Mamma mía Haces menos que la polla, ¿sabes? Eh, vamos a meterle aquí un reparo, ¿vale? En un segundito. Aunque sea, ¿sabes? Reparo. Toma ya como sube, man. No es tanto. Vamos a ver porque allí, ¿no? O sea, hay cositas. ¿Y una. Esto, tío. Incendio. Guapo. ¡Ja! ¡Hala! La es cubi Vale, nada más, ¿no? Wrong way. Vamos a subirle gente Vamos a quitarnos el reparo ¿Y aquí qué coño tenía? El Leviosa, no, no Tenía lo de la mano De los cojones, ¿no? Sí Allí no hay nada, ¿no? Tampoco Cero de puta vida, ¿eh? Zero HP Vaya tela Los putos duendes El dineral que hay aquí, ¿eh? Qué putada Ah, vale Me quería que ¿Has era un cofre algo? La entrada de un diario. Isidora estuvo aquí. Isidora, ah, Waverley, tío. Puta Isidora, la que da, ¿eh? Nerviosa. ¿Dónde está el site? Aquí, ¿no? Ok, ok, ok, ok, ok. O sea, ok. Sube, Sebastián de los huevos. Mira tú cómo está interputo comunicado todo, ¿eh? Seguramente aparezcamos en Hogwarts, tío. Busca el, el cemento de él, eh, ¿vale? Del tríptico. Rebelio. ¿Cuántas arañas habrá ahí, tío? No obstante, Diablos y eso, qué guapo, tío. Hey, hey. That's mine, my golf. Otra Oh mira, ve, cabrón, si lo voy a aceptar ya. cabezón, mira. Uh, hostia. como si lo hubiera hecho yo. Será. Es imposible que este lugar perteneciera solo a Israel. Pero el técnico nos trajo aquí. Y tanto Hostia, poción revitalizando O sea, se viene aquí La muerte ¿eh? Esas armaduras seguramente sean ¿eh? Vale, parte del puzzle Sería J2 Aquí uno Me falta uno Entonces, que encontrar símbolo Con estas alturas saberle... Falta uno, gente Ah, vale, vale Lo veo Entonces sería ¡pau! ¡pau! Y me voy para acá Y hago Y se abre la puerta Fecho la puerta. Let's go. Será esta otra de las zonas que creó Isidora. Madre se mía, no tío. Haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua. Ya con te digo. los recuerdos que he visto sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. O sea, pues ahora que lo dices seguro, tío. Literal, mancho. clavadito La última pieza del lienzo. De al por fin, lo tío. Lo hemos conseguido. Del Isidora tiri. no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Yo Pero con mi gafas tío, sabes del azarillo. Por parecer <risas> llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Y yo. O sea podemos verlo se fijo. cosas se aclaren un poco. La rebel. Eh y eso no lo veía gente, ¿En ¿serio? Jota. Ah, porque no tiene inventario, ¿no? Eh, por eso, será perro ¡Wii! Vamos a ver ¿eh? no donde... Estamos aquí, ¿sabes? Ya está Vamos no, a ver, eh. A ver, dónde, a ver dónde sale. Eh. ¿What? ¿Y eso? ¿Es el puente, tío? De. ¿No? ¿Del puzzle? What? Otro pensadero. Habrá que mete la cabeza ahí de, del tirón, ¿no? ¿Su espíritu maligno. Me pregunto. ¿Qué será? Oh. Uh. ¿Qué pasa? Averigüémoslo Metiendo la cabeza ¡Esa bomba! ¿Él también lo hace, Sebastián? Joder, qué manía, tío Le, le tenemos a la piba esta, ¿eh? Será boba Todo el padre, el mi bolsa? ¿eh? No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre Pero sí darte la paz no lo quieres, ¿eh? Te ignora. So cerda. Eh, pasen. Otra vez esta. Isidora, tenemos mucha curiosidad. por. Estamos listos. No dijo eso no otra Tengo vez. Algo que enseñaros. Padre. Estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar Desde la muerte de mi hermano <risa> En mis viajes Pude confirmar lo que siempre coño, eh? he creído Que albergamos el poder Para eliminar el sufrimiento Mentira De Percival que dice man <risa> El Galileo Galilei Mal roñero, ¿eh? Pero, ¿qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. Ah, se muere, ¿sabes, el tirón. ¿Ha funcionado? Efectivamente Claro que sí Es plata, duende Necesito algo Mucho más grande De acuerdo <risa> Sería de agradecer Puto, Que, eh, lo que piensas almacenar Magia Magia Sobrante de un hechizo Que ideé para eliminar el dolor pero hmm. Si se usa correctamente Su poder servirá a una causa aún mejor ¿Pero ¿Por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla Hasta convencer a mis compañeros de su valía Es una magia que inquieta A algunos No todos están listos para semejante poder Será puto bobo duende Es posible El duende el trovador Pero alguien lo estará Away, eh? Final, el missing El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. Claro, cab si no cabrón, se hace de algo malo. Lo que hizo. No, no los recuerdos, el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No, no te sigo. Conocemos esa vista de antes Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido Era ella O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado Pero encontramos el recuerdo Pero no el hechizo, su perro Sí, sí es cierto Hemos <coughs> visto lo que ella quería Hemos visto lo que puede hacer Lo que tú puedes hacer pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora Pues debes aprender Los guardianes te enseñarán ¿A quién? No creo que vayan a hacerlo los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor Es una complicada e imprevisible forma de magia Que debe usarse con sumo cuidado Si se puede Si ¿Sí se puede Has superado todos sus desafíos Has demostrado de sobra tu valía Tú puedes usarla Tienes lo que hace falta Madre mía, que qué, qué, qué mal rollero tío Sebastián con la desesperación eh. <coughs> Por favor Habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Ann. Sarrayo, tío. El hechicero más poderoso, Verga Wizard. Qué los guardianes quieren callar a Isidora. ¿Por qué destruirían su retrato? Siempre va jorobado, ¿sabes?